¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo especial de Cauquenes Durante esta jornada, Cauquenes sumó siete nuevos casos y Chanco sumó un nuevo contagiado. Con esto, la provincia de Cauquenes, en conjunto las tres comunas, llegan a 171 contagiados desde comenzada la pandemia. Con los nuevos casos de Cauquenes y Chanco, la provincia suma 171 casos desde comenzada la emergencia sanitaria. De esta manera, la comuna de Cauquenes acumula 139 casos, Peyúgue 21 y Chanco 11. Según el Hospital Base de Cauquenes, San Juan de Dios, hasta esta jornada se han realizado un total de 1.105 tests de pesquisa de coronavirus en casos sospechosos en toda la red provincial de Cauquenes, lo que equivale a un 15,47% en cuanto a su positividad. Y según nuestra proyección, los casos activos en toda la provincia de Cauquenes al día de hoy llega a un 61,4%. La comuna de Cauquienes es la tercera con más casos activos, así lo indicó el Informe Epidemiológico Nacional del 8 de junio. Además, es la segunda comuna de la región que tiene la mayor tasa de incidencia. Le consultamos esta situación a la seremi de Salud Marlene Durán. Esto fue lo que respondió en la jornada de ayer. Patricio Díaz de Cauquenesnet.cl <coughs> dice que esa comuna de Cauquenes es la tercera comuna del Maule con más casos activos de la región y la segunda con mayor tasa de incidencia, según el último informe epidemiológico. ¿Qué análisis se hace de esta situación y se plantea tomar medidas especiales en la zona? La verdad es que ayer sostuvimos una reunión con el alcalde de la comuna y con el gobernador también de, de esta eh, provincia, donde analizamos los mapas de calor que tenemos acá en la Seremia de Salud, vimos cuáles son las zonas más afectadas y se tomaron determinaciones en conjunto eh, para varias actividades que se realizaban en esa zona, eh, mayor fiscalización, y, y bueno, la estrategia que se está realizando, que es llevar a todas las personas que están saliendo positivas a residencia sanitarias. Se analizó todo eso en la reunión y, y se, va, eh, se va a llevar a cabo durante estos días. Ante el aumento de contagio en Cauquenes, ¿cuándo se habilitará allí una residencia sanitaria que para acoger a personas que necesiten hacer su cuarentena a nivel comunal o provincial? La verdad es que se está gestionando esta residencia sanitaria, el servicio de salud ya está en conversaciones con, una, con un hotel de, de Cauquienes. Eh, esto ya está en, en trámite, eh, pero de todas maneras las personas de Cauquienes que requieran residencia sanitaria en este minuto están siendo trasladadas a las residencias de Linares y de Talca si es que fuera necesario. Hoy la región del Maule tuvo 120 nuevos casos de coronavirus. Revisamos a continuación las cifras regionales y nacionales. Tras los resultados entregados por la Seremi de Salud del Maule, se confirmaron 2.560 casos de COVID-19 en la región, teniendo 120 nuevos casos para el informe del 11 de junio. Los nuevos casos fueron registrados en las comunas de Curicó, con 29 casos, Talca, con 28, San Clemente, con 12, Cauquenes y Maule, con 7 casos, San Javier con con seis, Constitución con cinco, al igual que Pelarco, Gualañé con cuatro, Romeral con tres, San Rafael, Licantén, Molina y Rauco con dos casos, al igual que Sagrada Familia, Chanco, Villalegre y Pencagüe, con un caso, y un caso de la región metropolitana. Además, en esta jornada se sumó un nuevo fallecido. En nuestra región se trata de una persona de sexo femenino, adulta mayor de 76 años de edad, residente en la comuna de Curicó. Y el ranking de las comunas con más casos acumulados de coronavirus lo sigue encabezando Curicó, con 608 casos que equivalen al 23,75%, seguido por Talca en el segundo lugar con 481 casos y el 18,78% regional. En el tercer lugar sigue Cauquenes, con 139 casos que equivalen al 5,42% regional. Parral en tanto está en el cuarto lugar con 124 casos y un 4,8%. Linares en el quinto puesto con 122 casos y un 4,76%. En el caso de Peyúgue se mantiene en el lugar 23 con 21 casos y un 0,8% regional y Chanco en el lugar 27 con 11 casos y un 0,4% a nivel regional. La comuna de Vichuquén sigue siendo la única comuna de la región del Maule que no posee contagiados. Además, en el Maule se han recuperado 793 pacientes de COVID-19 y en total se alcanzan 19 fallecidos. En distribución por sexo, el 55% del total de casos son hombres, 1.404 casos, y el 45% mujeres, 1.156 casos. A nivel nacional, hoy se registraron 5.596 nuevos contagiados, 507 de ellos asintomáticos, con lo que se llega a un total nacional de 154.092 casos. 25.000 de ellos están activos hasta este 11 de junio. Además, el número de pacientes en estado crítico asciende a 386, 331 de ellos Está conectado a ventilador mecánico. Y la cifra de fallecidos para esta jornada asciende a 2.648 desde el inicio de la pandemia. Y llegamos al final de nuestro informativo recordándoles que a nivel provincial ya llegamos a los 171 casos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 de 1.105 test de pesquisa. Y también según nuestra propia proyección, la cantidad de casos activos a los que llegamos el día de hoy en toda la provincia es de un 61,4% del total de casos provinciales. Además, recordar que hasta este momento eh, hay dos fallecidos en la provincia de Cauquenes. De esta manera llegamos al final de nuestro reporte diario de coronavirus. Por habernos acompañado, muchísimas gracias. Hasta la próxima.